¿Listo? Vamos al grano Va uno Van dos Se lo tiró Miren, no le, pe no le pegué duro Otra vez Va uno Van dos <ríe> Van tres <ríe> Dejé sacar a mi comprador Compulsivo interior Bueno, ya que somos 800 Me di el lujo de que no me patrocinaran me lo compré yo mismo Así que vamos a destapar estos tres bebés Los tres son de Retragón. Y vamos a ver cómo nos va Bien, entonces ya que estamos acá desde arriba Vamos a empezar con el primero Entonces vamos a empezar Entonces vamos a empezar con el tapete más largo Obviamente este es el tapete Si alguien por favor me puede pasar un disturí para cortar esto Se lo agradecería muchísimo tampoco tan hacia allá bueno no es lo mejor pero cumpliría la tarea entonces vamos a empezar yo que sé destapando este nene ¿sabes cuánto llevamos acá intentando abrir esto cinco minutos parece que por fin ay por fin muy bien y por fin Aquí lo tenemos. Eh, la presentación de hecho es bonita. Acá si me acerco de hecho pueden ver el, que el logo refleja un poco. Es todo cool. Por acá se me fue un poco la mano, pero no importa. Vamos a destaparlo. Bueno, supongo que con esto sería todo. Bastante fácil. Vale, dentro de la caja pues no hay nada más. Y wow, esto es la... Según las especificaciones del producto, soy tan bobo, lo tengo al revés. Esto mide 80 centímetros de ancho por 30 centímetros de alto. El grosor es de... 3 milímetros, obviamente. Dije 3 milímetros y no centímetros. Por favor, déjenme en paz. Destaca que es resistente al agua, que es muy fácil de limpiar y pues... <ríe> que Un poco más. Es un tapete, de hecho, muy bonito. Se desliza muy bien, pero el resto, prometedor, prometedor, prometedor. Así que yo creo que ya va siendo hora de pasar con el siguiente. Tenemos esta segunda cajita que es del mismo vendedor y va a ser una madre destaparla de otra vez. Este bebé es el Griffin M607 7. de Red Dragon. Tiene distintas configuraciones hasta 7200 dpi, 8 botones, 5 modos de colorines y sí, es RGB. Ah. <ríe> Hermoso ese holograma. Alta velocidad, alto control y alto... Alto nivel de respuesta. Así que, si me lo permiten, vamos a destaparlo. Vemos que viene el mouse y un manual de cómo utilizar el clip. Entonces, esta caja ya no nos sirve. Vemos que en el manual por dentro uh, tiene un sticker de Red Dragon. Muy bonito, lindo detalle Aquí vemos 800, 1200, 1600, 2400 y 7200 Prácticamente todo lo mismo, solo que pues está en, en distintos idiomas Pero es bueno saberlo Acá tenemos el mouse, tenemos un puerto USB enchapado en oro Porque todo enchapado en oro es muy bonito El cable es de cuerda, es precioso En el mouse como tal pues tenemos eh, un 2, 3 con el del medio 4, 5... 6 y 7 botones, y si estos dos botones acá no hacen nada, ¿dónde configuro yo el DPI? Si vamos a la parte de abajo aquí tenemos eh, esto del mode switch, esto del mode switch es el botoncito con el que cambiamos el DPI, es un poco grande, de hecho mis manos son algo grandes, por eso me viene bastante cómodo Acá vemos que está alumbrando a 16.7 millones de colores Bastante bien, es muy cómodo, al menos a mi mano se ve muy cómodo Estos pliegues de acá para colocar los dedos y aquí el pulgar viene muy bien De hecho por eso me prefiero este a digamos el 701 o algo así Porque este cabe más con mis manos que son... Un poco grandes, pero de resto se comporta muy bien Es por USB obviamente, el sensor es un Pixar 3317 óptico Y según esto garantiza por lo menos unos 50 millones de clics Pesa por ahí unos 100 gramos, ¿sí? Y también es configurable por el software de Red Dragon. Con esto es que configuramos estos botones Así que si me disculpan, vamos a pasar al siguiente Vamos a ir con la última caja del día de hoy ¡Uy, es pesada! Vamos a ver qué nos depara. Por Dios, así es como quiero que se me abran las cajas. cajas. Suavecito. Y aquí lo tenemos. La última cajita es un Redragon Kumara K552 y este es la edición RGB. Aquí vemos que trae dos ganchitos El rojo es para sacar las keycaps Y el de aluminio es para sacar los switches como tal Vamos ahora sí a sacar al protagonista Dándole la vuelta tenemos otro sticker de Red Dragon Un detalle muy bonito Y tenemos el manual del Kumara K552 RGB Solamente lista que hace las teclas función y cómo funciona cada uno Y ahí repetido en eh, distintos idiomas Y lo que viene en esta bolsita Son switches de repuesto Cuatro switches de repuesto oh. O Temu Blue Que es con lo que viene construido este teclado Mírenlos, son todos bonitos Y pequeñitos De hecho, suenan No suenan tan mal Esto lo vamos a dejar con la caja Y ahora sí vamos a retirar las burbujas protectoras Y si le damos la vuelta Voila el K552 es un teclado totalmente mecánico Tiene switches Outemu Blue Es con clic audible De hecho, si oyen Tiene teclas multimedia con el FN Y las teclas de función acá arriba Es 10 o sea que es mucho más compacto apenas mide 37.5 centímetros por 15,5 centímetros por 4,3 centímetros de profundidad si lo comparamos con un Scorpion k10 de hecho la diferencia se nota bastante miden casi lo mismo la diferencia es el pad y eso marca muchísimo la diferencia la base es de plástico reforzado no es que sea lo más premium pero teniendo en consideración el precio de hecho es bastante bueno y si ven, intento y no tiene nada de flex. El que sea mecánico tiene sus ventajas. Una de ellas es que no sufre de ghosting. O sea que al ser... Mecánico, Cada tecla es un switch Por eso cuando yo pulso varias teclas a la vez Él registra cada tecla como una entrada individual Es totalmente anti salpicaduras Está muy nuevo No le pienso echar agua encima Pero sí resiste agua Resiste soda Resiste sopas Resiste todo Aunque el hecho de que lo sea No quiere decir que le vayan a echar el mundo encima Vemos que con la tecla función Acá y estas seis teclas Tenemos uno, dos, 3, cuatro, cinco, 6, seis, seis modos Y con la tecla función Y estas dos teclas eh, podemos ajustar los niveles de velocidad y de brillo Y sin poco más que decir acerca de esta belleza Vamos a hacerle una prueba de sonido Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pero un momentico. Desde que llegaron, lo llevo usando más o menos unos 5 días. El tapete es sensacional. Nada de quejas. El mouse es lo mismo. De hecho, es bastante como a mi mano. Sigo pensando eso. Pero el teclado. Los Utemo Blue demuestran ser bastante competentes. Siendo una imitación de los Cherry MX. Pero, y aquí es donde se nota: es el ruido. Realmente no se nota tanto de día, pero de noche. Uy Dios santo. ¿Qué es lo que pasa? Que el sonido de las. de las kickups como tal no fastidia tanto. Lo que fastidia es el sonido del Switch. Entonces, a veces, cuando uno intenta ser silencioso, uno escribe pues con la menor fuerza posible. Tengan mucho cuidado con eso porque los switches son algo ruidosos. Entonces, ojo con de pronto fastidiar a los demás. Yo ya he fastidiado a mis papás durmiendo. ¡Ay, sí! Tiene como 18 efectos, tiene demasiados. Ay que también aguanta, bueno, el agua y aguanta como unas 50.000 flexiones, pero... Pero que usted lo coja duro, marica Y con eso, muy tarde en la noche Por fin terminamos Muy hermoso, muy bonito Espero que estos productos les haya gustado a ustedes Tanto como a mí, cualquier cosa en la descripción Van a tener donde comprar los artículos En ese orden de ideas los dejo Descansen de mí y espero que nos volvamos a encontrar Muy pronto